Continuamos con la fiesta dentro de Adobe Illustrator y ahora le tocó el turno a este tipo de efectos. Voy a seleccionar el mismo y en el panel de carácter en la barra de aplicaciones me está indicando que este es un tipo de letra neón a 187 puntos. Pues muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el panel de apariencia vamos a crear un relleno pero con un degradado. El degradado tradicional que viene dentro, viene dentro de Adobe Illustrator. En el panel de degradado vamos a elegir un degradado a 90 o quizás a menos 90, ya depende mucho de lo que quieras hacer aquí. Nosotros lo vamos a dejar en menos 90. Ahora voy a reemplazar los colores que están acá abajo, dando doble clic sobre el deslizador del degradado, voy a elegir un color, un gris, un 70%, y en el segundo deslizador, con doble clic, eh, un color gris al 90%. En el panel de efectos, en Estilizar, Voy a elegir sombra paralela, el que viene por defecto y simplemente vamos a dar clic en OK. Y con esto ya vamos sacando nuestro diseño que es lo que queremos llegar. En el trazo trabajaremos con otro degradado que es el degradado de azul a transparente azul, pero con unos tres puntos está más que bien. Voy a reemplazar esos colores arrastrando desde el panel de muestras sobre el primer deslizador con un color y con el mismo en el otro color. En este caso, el degradado lo vamos a dejar simplemente a 90 grados, para que esté igual desde abajo hacia arriba. En este momento, en el panel o en la opción de trazo, voy a trabajar con un trazado o con un desplazamiento de trazado. Clic en Previsualizar. El que viene por defecto nos está indicando que va hacia afuera del texto. Yo quiero es meterlo. Y para meterlo voy a poner un valor negativo de menos 12. O menos 15 también. Con eso voy a obtener esto que está aquí. Doy simplemente clic en OK. Y para rematarlo, efectos, distorsionar y transformar, tweak o torcer, me parece que es en español. Clic en previsualizar. Los valores que vamos a colocar de manera horizontal son 3 y de manera vertical son 7. Clic en OK. Y lo tenemos ahí. En pocos pasos, como ya es costumbre en esta lección, grandes e inmensos resultados.